Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda entrega. En este video vamos a conversar sobre el word order de las palabras en preguntas. El video anterior se refirió a el word order in sentences, es decir, al orden de las palabras en oraciones. Recomendamos que tengan a mano papel y lápiz para que tomen todas las notas que se les puedan presentar a lo largo del video. Lo haremos lo más didáctico y lo más sencillo posible, pero aún así es un tema que tiene bastante contenido. El video anterior fue dedicado a la estructura gramatical o a la fórmula de una oración afirmativa. Esa oración afirmativa tiene cuatro elementos como son el sujeto, el verbo, el complemento y el modificador. Y allí explicamos cada una de las partes que conforman a estos elementos. ¿okay? También vimos que simplificamos la oración, o la fórmula mejor dicho, a Tres elementos nada más, sujeto, verbo, objeto, porque el objeto puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser circunstancial, de modo, lugar, tiempo y cantidad. Manner, place, time and quantity. En este video, como les dije entonces, vamos a hablar sobre las palabras interrogativas. Y las preguntas. Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas cuyas respuestas son sí o no, que no llevan palabras interrogativas. Y las preguntas que sí tienen palabras interrogativas, que entonces son las preguntas de información. No son otra cosa que aquello que nosotros vimos en el liceo en algún momento, que nos decían que eran las palabras interrogativas o las preguntas del periodista, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, etcétera En esta lámina tenemos cinco de ellas. Who, que se utiliza para preguntar acerca de persona o personas. What, que se utiliza para preguntar acerca de cosas. Where, que se utiliza para preguntar sobre lugares. Why, que se utiliza para preguntar razones. Y how, que se utiliza para preguntar maneras. No son todas, son solo algunas de ellas. ¿Quién? ¿Who? ¿What? ¿Qué? ¿Where? ¿Dónde? ¿Why? ¿Por qué? ¿How? ¿Cómo? También podría ser cuando. Aquí vamos a hablar entonces de los patrones para hacer este tipo de preguntas. No hay un orden específico. Para fines didácticos lo estamos haciendo de lo más simple a lo más complejo. ¿Okay? En el primer patrón tenemos las preguntas sin, without, question words o palabras interrogativas, sin palabras interrogativas, estando presente el verbo TO BE. En este tipo de preguntas, el sujeto y el verbo cambian su posición cuando es una oración a cuando es una pregunta. Observen que tenemos el patrón sujeto, verbo, objeto para una oración y para una pregunta entonces tenemos que el verbo pasa a la parte inicial de la pregunta, va seguido del verbo y luego el objeto de la oración sin olvidar el signo de interrogación y la entonación que exige el signo de interrogación, la entonación de pregunta. ¿Are you from Germany? Okay. Para responder este tipo de preguntas, siempre debemos dar una respuesta corta. No nos podemos conformar con un sí o un no. Debemos responder, yes I am, o yes I am not, en caso de que sea negativa. Es por esto que estas preguntas sin palabras interrogativas también son llamadas preguntas de sí o no. ¿Por qué no se puede dar solo la respuesta de sí o no? Porque en inglés, a diferencia de español, todas las oraciones deben tener un sujeto. ¿Ok? Tenemos entonces el patrón número 2, que son preguntas con palabras interrogativas y el verbo to be. Las preguntas con palabras interrogativas también son llamadas WH questions or information questions. Preguntas de WH, porque las palabras interrogativas mayormente inician con una WH, o preguntas de información. ¿Ok? El orden para esta pregunta, o la estructura, o la fórmula, es la siguiente wh para iniciar la pregunta más el verbo más el sujeto más el objeto si lo hubiere más el signo de interrogación observamos entonces en el primer ejemplo where dónde are you from de dónde eres es la traducción de esta pregunta. Okay. Y para las respuestas, entonces, observamos que tenemos el mismo patrón, sujeto más verbo más objeto. I am from Stuttgart, que es el sitio de donde yo soy. Luego, tenemos en esta lámina, ¿qué son las palabras interrogativas o las WH words. Tenemos en primer lugar, y no necesariamente son en este orden, repito, es para efectos didácticos que lo hicimos de esta manera. What se utiliza para preguntar acerca de cosas o situaciones. Tenemos como ejemplo acá, what do you do on weekends? What do you do on weekends? Pregunto con what. Significa qué. Where significa dónde y se utiliza para preguntar acerca de lugares o ubicaciones. Ejemplo, where do you work? ¿Dónde trabajas? Tenemos también when, que significa cuando. Por ejemplo, cuando comienza la clase. When does the class start? Tenemos why, que significa por qué. Pregunta razones o propósitos. Por ejemplo, ¿por qué compraste dos teléfonos móviles? ¿Why did you buy two mobile phones? Luego tengo who. Who? que me pregunta por una persona o por varias personas, el sujeto de una oración, quién hace algo. Por ejemplo, ¿quiénes son aquellas mujeres? Tenemos whose, who, whose. Ella, ¿de quién? Significa de quién. Y me pregunta por la propiedad. ¿Quién es el dueño de algo? Por ejemplo, Whose phone is this? ¿De quién es este teléfono? Which, ¿Cuál? Alternativas. Me pregunta por alternativas. Por ejemplo, ¿Cuál es tu carro? Which car is yours? Y tenemos how, que se puede prestar para varias, varios tipos de preguntas. Por ejemplo, How, para preguntar la edad. How old are you? How old are you? Él va acompañado de otra palabra. How, la palabra interrogativa, how, va acompañada de otra palabra para preguntar la edad. Aquí voy a aclarar entonces las WH question words. WH question words. Casi todas empiezan por WH. WH, WH, WH, a excepción de how, que, aunque no empieza por WH, es parte de las palabras interrogativas. Tenemos entonces que how también me sirve para preguntar cómo, la manera de algo. Por ejemplo, how does she drive, cómo maneja ella. Y how también la puedo utilizar para preguntar cantidades. Por ejemplo, fíjense que va acompañado de otra palabra. How many? ¿Cuántos estudiantes hay en clase? ¿Ok? También tengo para preguntar cantidades, pero en este caso de cosas que no se pueden contar. How much water do you drink? ¿Cuánta agua has tomado? También tengo para una extensión de tiempo utilizando how, how long have you lived in Aragua, por cuánto tiempo has vivido en Aragua, cuánto tiempo has vivido en Aragua, y tenemos aquí en, este, en esta lámina la frecuencia con la que algo sucede, por ejemplo, how often do you use the internet, cuán frecuentemente tú usas el internet o con cuánta frecuencia tú usas el internet, entonces las traducciones nosotros las vamos adecuando a nuestra realidad para que nos suenen de la mejor manera posible. ¿Ok? Estas son solo algunas de las palabras interrogativas. Más adelante en este video vamos a ver otras cuantas. Otro patrón, el número 3 en este caso, son preguntas sin palabras interrogativas pero con verbos auxiliares, por ejemplo, el do o el have, en este caso. Hay otras maneras de utilizarla, pero en este caso vamos a utilizar el do y el have para efectos didácticos, como les dice mención anteriormente. La estructura sería esta. Auxiliar más sujeto, más verbo, más objeto, más el signo de interrogación para hacer la pregunta y para la respuesta tenemos el sujeto, el verbo y el objeto que es el patrón común para una oración afirmativa. Ok. El auxiliar como vemos aquí puede ser do o puede ser have en esta estructura. Hay otras maneras pero en, esta, en este ejemplo vamos a utilizar el have y el do. Y el has para las terceras personas. Ejemplo, have you got a cat? La respuesta a esta pregunta puede ser sí o no. En este caso es sí, I have, yo tengo. Y luego tenemos con el do, do you have a cat? Fíjense que es la misma pregunta, fíjense que es la misma pregunta. Do you have a cat? Have you got to cut? Y la respuesta va a ser, yes, I do. Si me preguntan con do, o yes, I have. Si la pregunta es con have. Y así vamos viendo los ejemplos. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la respuesta que podemos negarla. Podemos negarla o dar una respuesta negativa añadiendo el adverbio not al auxiliar. Puede ser contraído o puede ser sin contraer. En este patrón, el número 4, tenemos preguntas con palabras interrogativas y el verbo have. Entonces, esta fórmula es llamada question, auxiliary verb, Subject and main verb. Porque el auxiliar es un verbo auxiliar, pero tenemos un verbo principal. Main quiere decir principal. Verb, verbo principal en estas oraciones. La estructura para estas oraciones, para estas preguntas, perdón, es la siguiente. WH, question word, plus auxiliary, plus the subject, plus the verb, plus the object and the question mark. WH, que es la palabra interrogativa, el auxiliar, como vemos acá, el sujeto de la oración, el verbo principal, y el objeto de la oración. ¿Dónde tienes tu regla? Y la respuesta la respuesta sigue la misma estructura, sujeto, verbo, objeto. Yo la tengo en mi cartuchera. My pencil case significa mi cartuchera. Cuando utilizo have como auxiliar aquí, have got, es una forma de preguntar dónde tener, qué tienes, dónde lo tienes. Y where do you have your roller? Es la misma pregunta, solo que utilizamos el tú como auxiliar y el have como verbo principal, que significa tener en este caso. ¿Dónde tienes tu regla? Y la respuesta, I have it. It se refiere a la regla in my pencil case. ¿Ok? El siguiente patrón, el número 5, que son preguntas sin... Without, sin palabras interrogativas en el tiempo presente fíjense cómo vamos incorporando elementos ahora hablamos de tiempo y en este caso el tiempo presente simple ¿cuál es la estructura? auxiliar más sujeto más el verbo más el objeto más el signo de interrogación para las preguntas y para las respuestas si la respuesta es afirmativa continuamos con el mismo patrón Sujeto más verbo más objeto para respuestas afirmativas. Entonces, aquí tengo la estructura auxiliar. Do you read books? Do you read books? Lees libros? Lees libros. El do está cumpliendo una función aquí para poder hacer la pregunta. Si yo empiezo una oración con do... Ya es pregunta y debe finalizar con un signo de interrogación. Pero el do como tal no tiene un significado válido allí en la oración. Tú lees libros. Tú lees libros. El do, le repito, no tiene un significado. Y aquí tenemos entonces la respuesta. Yes or no. Tú lees el libro, no puedo responder de otra forma que no sea sí o no. Yes, I do, si yo leo. Y no puedo responder solo con yes o solo con no. Tiene que haber entonces un sujeto en esa oración. O no, I don't. No, yo no leo. Y para el caso de la tercera persona del singular, la tercera persona del singular, does Peter play football, la respuesta a esta pregunta que quiere decir, ¿Peter juega fútbol? Con entonación de pregunta, Sí, él juega o no, él no juega sencillamente. Les repito tomen sus notas y las traen para la tutoría en línea. O la pueden hacer sus preguntas a través del canal correspondiente, Telegram o Whatsapp. El siguiente patrón, el número 6, son preguntas con preguntas interrogativas en el tiempo presente simple. Vamos a incorporar un elemento a esta pregunta. Sigue siendo, question, word, auxiliary verb, subject and main verb. Este patrón es utilizado para formar casi cualquier pregunta en casi todos los tiempos verbales. O casi cualquier pregunta en casi todos los tiempos verbales. Es muy importante este patrón. Preguntas con palabras interrogativas en el tiempo presente simple. ¿Cuál es la estructura? WH más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el objeto, más el signo de interrogación y es una pregunta de información. ¿Ok? Y las respuestas, si son afirmativas, entonces repito, siguen en el mismo patrón, sujeto, verbo, objeto. Fíjense entonces que tenemos aquí que... What do you play on your computer? ¿Qué juegas en tu computadora? Y la respuesta, yo juego juegos en mi computadora. En inglés, play como verbo significa jugar y games como sustantivos significa juego. Juegos en mi computadora. ¿Cuándo? When does your mother go to work? Cuando va tu mamá al trabajo? She goes to work at six o'clock. Ella va al trabajo a las seis en punto. Entonces, repito que es importante que este patrón WH más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el objeto, más el signo de interrogación, se utiliza para casi todas las preguntas en casi todos los tiempos verbales. Es muy interesante y muy importante aprender este patrón para hacer preguntas. ¿Ok? En este patrón, Vamos a hablar sobre las preguntas sin, sin las palabras interrogativas en el tiempo pasado simple. La estructura para hacer esta pregunta es auxiliar sujeto, verbo, objeto y el signo de interrogación. Y recordemos la entonación entonces. Y para la respuesta, aun cuando estemos hablando del tiempo pasado simple, la estructura va a ser la misma si la oración es afirmativa, sujeto, verbo, objeto. ¿Ok? Este tipo de estructura se utiliza cuando es cualquier verbo menos el verbo to be. Auxiliar, sujeto, verbo, objeto. En esta pregunta tenemos que quieren saber si Max jugó fútbol. Jugó porque el auxiliar está en pasado. El verbo debe mantener su estructura en el tiempo presente porque el auxiliar es quien me indica el tiempo de la oración. Y la respuesta no puede ser otra que sí o no. Sí, si él lo hizo o él jugó, o no, él no lo hizo o el no jugó. Entonces, aquí en la posición del verbo puede ir cualquier palabra a excepción del verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be sigue su propia norma, su propia regla, su propia estructura. ¿Cuál es? El verbo to be, el sujeto, y el objeto de la oración con su signo de interrogación. Were you in Leipzig last week? ¿Estuviste tú en Leipzig la semana pasada? Y la respuesta solamente puede ser sí o no. Si estuve o no, no estuve. No puede haber otra respuesta en este caso. Okay. Entonces, esta estructura para cualquier verbo que no sea el verbo to be, porque el señor verbo to be sigue su estructura particular. En este patrón, el número 8, vamos a hablar entonces de preguntas con palabras interrogativas en el pasado simple. La estructura entonces incluye la WH más el auxiliar más el sujeto más el verbo más el objeto más el signo de interrogación y la respectiva entonación de pregunta de información. ¿Ok? La respuesta, volvemos, la insistencia con que si es una oración afirmativa es sujeto más el verbo más el objeto. Entonces... Tenemos que este patrón se cumple para cualquier verbo que no sea el verbo to be. Y la pregunta aquí es, what did you play yesterday evening? What did you play yesterday evening? ¿Qué jugaste ayer en la tarde? Y jugaste porque el auxiliar me está indicando el tiempo de la pregunta. Y en la respuesta, yo jugué juegos en la computadora. I played computer games. ¿Ok? Entonces, esta estructura gramatical se cumple para cualquier verbo que no sea el verbo to be. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el verbo to be cumple su propia fórmula, su propia estructura. El verbo to be, where, were you yesterday. ¿Dónde estuviste tú ayer? Fíjense entonces que el where se va a adecuar al sujeto en la conjugación correcta, de acuerdo con el tiempo de la oración. Entonces, además del tiempo que lo puede indicar el auxiliar o el verbo en el pasado, en el caso del verbo to be, nosotros utilizamos palabras o frases que me indican el tiempo en el que estoy hablando. ¿Ok? Y la respuesta a esta pregunta no puede ser sí o no, porque me están solicitando una información, una circunstancia que es donde yo estaba en el cine. Y el siguiente patrón, que es el número 9, es para Preguntas en las cuales yo necesito conocer el sujeto. La información es el sujeto. WH más el verbo más el objeto más el signo de interrogación y repito, insisto, la entonación adecuada. Cuando yo voy a buscar quién es el sujeto en una oración, en una pregunta, perdón, la estructura es esta. Fíjense que empiezo con who, que es la palabra adecuada para personas, tanto en singular como en plural, y el verbo, que puede ser cualquier verbo aquí, y el objeto. ¿Quién corre al trabajo? Y la respuesta va a ser, Peter corre al trabajo. Runs, ¿por qué? Porque estoy en tercera persona del singular y en el presente simple, debo agregarle una letra S al verbo cuando está en la tercera persona del singular. Esto es muy sencillo. Estamos hablando solo de preguntas, es cierto pero todo está interconectado. Esta regla gramatical de agregarle una letra S al verbo en la tercera persona del singular es la misma regla gramatical que cumplimos en español cuando le agregamos una letra S a los verbos en la segunda persona del singular. Voy a hacer dos o tres ejemplos. Voy a conjugar el verbo Correr. En primera persona, yo corro. En segunda persona del singular, tú corres. Tercera persona del singular, él corre. Ella corre. Eso corre. En la primera persona del plural, nosotros corremos. Ustedes corren y ellos corren. Voy a hacer otro ejemplo. Cantar. Yo canto. Primera persona del singular. Segunda persona del singular. Tú cantas. Lo que nosotros hacemos en la segunda persona del singular se debe hacer en inglés con la tercera persona del singular. Es la misma regla gramatical. ¿Ok? Y tengo otra estructura que es. ¿Quién es ese? Esta es la pregunta. WH, el verbo y el objeto. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Si alguien toca una puerta, la pregunta debe ser, Who es it? Y la respuesta, it is me, siendo que la persona conoce al que está tocando la puerta. It Va a ser el sujeto, en este caso, es mi el objeto. Esta respuesta equivale a decir, soy yo. En este patrón vamos a descubrir o vamos a preguntar cuál es el objeto de la pregunta. Así como hay sujeto, hay objeto, ¿verdad?, el objeto empieza también con un WH el auxiliar, el sujeto y el verbo más el objeto y el signo de interrogación. ¿Qué sucede aquí? Vamos a buscar entonces el objeto de la pregunta. Insistimos entonces, sujeto más verbo más objeto si la pregunta es la respuesta es afirmativa. Aquí no estamos preguntando por el sujeto, sino por el objeto. Fíjense la pregunta: ¿Who did Mandy phone last Monday? Aquí no pregunto: ¿Quién llamó a Mandy?, sino: ¿A quién llamó Mandy? El objeto de la pregunta: ¿A quién llamó Mandy? ¿A quién llamó Mandy el lunes pasado? Mandy llamó a su tío. ¿Por qué? Porque quiero conocer el objeto. ¿A quién o para quién? ¿O quién, a quién o para quién recibe la acción del verbo? Fíjense entonces que tenemos aquí cuando el verbo es to be, cuando el verbo es to be, el sujeto, ¿quién llamó a John, ¿Quién llamó a John o telefoneó a John para, para darle más contexto a la pregunta. ¿Quién telefoneó a John? Para el sujeto, pero para el objeto entonces se cumple la estructura. ¿Quién? ¿A quién telefoneó John? La diferencia entre quién o a quién es el sujeto o el objeto. ¿Quién telefonó a John? ¿A quién telefoneó? John. Esas son las preguntas que tienen que ver con sujeto y con objeto. Y aquí en estas láminas entonces tenemos otros tipos de preguntas y de explicaciones. Una pregunta de sí o no es una pregunta que puede ser respondida con sí o no. Y una pregunta de información es una pregunta que solicita o pide información utilizando una palabra interrogativa. Por ejemplo, ¿dónde vive él? Y la respuesta, en Chicago. Aquí tenemos unas explicaciones que les recomiendo que utilicen su diccionario y revisen cada uno de estos ejemplos. Para que ustedes vean cómo se cumplen las estructuras que explicamos anteriormente. La palabra interrogativa, el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo principal de la pregunta. ¿Ok? Les recomiendo entonces que tomen papel y lápiz y hagan el trabajo. Tengo entonces las preguntas para el sujeto y las respectivas explicaciones. ¿Qué pasa cuando el verbo es to be? Etcétera, etcétera. Van deteniendo el video y van haciendo el trabajito correspondiente. Y aquí tenemos otra serie de preguntas o, oh, perdón, palabras interrogativas. Es interesante que ustedes investiguen qué significa cada una de ellas y cuáles son los usos que se les puede dar a cada una si la acompaño de otras palabras. ¿okay? Entonces, tienen un trabajito interesante que hacer aquí para conocer todas las palabras interrogativas, y poder hacer entonces las preguntas de información. Aquí hay más, Whose, what, which, y sus respectivas explicaciones. Sugiero entonces nuevamente que con su papel y lápiz detengan el video, y vayan tomando sus respectivas notas hacer preguntas es una de las habilidades más importantes al hablar otro idioma y aquí tienen unos ejemplos para verificar que entendieron lo que se explicó a lo largo de este video use la Palabra interrogativa WH correcta en estas oraciones. Tengo el espacio aquí para responder, para colocar la palabra que corresponda adecuadamente. El sujeto. ¿Cuál sería la palabra que corresponde aquí? Vamos a hacer esta como un ejemplo. Is running. Está corriendo. La respuesta es esta que está acá después del signo de interrogación. Para que lo usen como una guía. Después del signo de interrogación están las respuestas a estas preguntas. Repito entonces, hay que colocar cuál es la palabra WH o la palabra interrogativa que corresponde a cada una de las preguntas. En el caso de la número uno, who is running. ¿Por qué? Porque quiero saber quién está corriendo. Palabra que no conozcan, palabra que van buscando en su diccionario y la van anexando a su glosario personal. En estas preguntas, igualmente, luego del signo de interrogación tienen la respuesta. Y mantenemos la estructura de los colores para que se puedan guiar. Seleccione la palabra interrogativa correcta. Yo vivo en Londres. ¿Cuál podría ser la palabra interrogativa aquí? Ella es mi hermana. ¿Cuál sería la palabra interrogativa correcta en la número 2? Y así sucesivamente. De nuevo, palabra que no conozcan, palabra que buscan y la van agregando a su glosario personal. Escriba las preguntas acerca de las palabras en negritas aquí. Ejemplo, él tomó jugo. ¿Qué tomó él? ¿Qué tomó él? ¿Cuál es la respuesta? Jugo. Entonces, cada una de estas respuestas amerita una pregunta. Ese es su trabajo. They went to Spain. ¿Cuál sería la pregunta aquí? En inglés, por supuesto. Él escribe novelas. ¿Cuál sería la pregunta a esta respuesta? Y así sucesivamente, les sugiero que revisen las estructuras y las fórmulas para cada una de esas preguntas. Cuál corresponde, si es con el verbo to be, si no es con el verbo to be, etcétera, etcétera. Y aquí sucesivamente, la número uno, tengo la respuesta, yo vivo en Toronto. ¿Cuál sería la palabra interrogativa adecuada a la número 1? Tengo las opciones aquí. Who, what, where. El secreto es saber qué significa cada una de las palabras interrogativas para poder colocarla adecuadamente en el espacio que le corresponde. ¿Ok? Después que hagan esto, pasan la foto con sus resultados para su feedback. Y aquí tienen unos diálogos que ameritan unas palabras interrogativas. Hi, Michael. ¿Cuál será la que corresponde aquí? Entonces, estos ejercicios les van a ayudar a familiarizarse con las palabras interrogativas y meterlas en el contexto correspondiente. ¿Ok? Tienen bastante trabajo que hacer aquí con esto. Repito, cualquier pregunta la notan y la discutimos en la sesión correspondiente. Who or what is someone who lives way cold? Tienen bastante pero hemos llegado al final de esta presentación cubriendo el orden de las palabras en las preguntas. ¿Ok? Esperamos haber cubierto sus expectativas con respecto a este tema, que es bastante amplio y bastante sustancioso. Cualquier pregunta, bueno, estamos completamente a su orden. Esperamos que hayan tomado las notas necesarias y que lo puedan repetir cuantas veces consideren conveniente para que aprendan a realizar preguntas en las diferentes estructuras que les mostramos. ¿Okay? Nos vemos en una próxima entrega.